Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo día. Qué bonito día hace hoy, ¿verdad? no hace mucho Hoy no hace mucho calor, creo que hace alrededor de 22 grados. Así que perfecto para poner lo que tenemos por aquí. Que esto, digamos que es la requilla, eh, ¿no? Que ponemos para. Pues eso, para tener un poquito de privacidad ahí en el patio. Así que nada, lo pondremos. Y bueno, pues hemos traído un mole más. Este mule antiguo es de, de mi infancia, ¿no? Porque cuando nosotros vivíamos en Madrid. Y ahora, pues bueno, pues va a pertenecer a, a mi casa. Eh, la verdad es que, que bueno, tengo, tengo recuerdos de, de este color de madera y de, de estos muebles de haberme criado con, con ellos. Así que nada, ahora pues van a pertenecer a una nueva casa. Así que nada, pues vamos a poner esta tela, a ver qué tal se nos da. Digo yo que bien, no, no tiene tanta complicación. Bueno, pues nada, ya hemos terminado de poner lo que es la rayita, ¿vale? Pues esta cosa de aquí, ¿vale? Entonces, nada, ya tenemos un poquito más de, de privacidad y yo creo que voy a subir un vídeo semanal con las actualizaciones porque, yo qué sé, eh, tan pequeños cambios como ese, pues la verdad es que no tiene sentido subir un vídeo porque no tiene así demasiado interés, pero yo que sé de vez en cuando pasan cosas y está interesante Hemos vuelto a la casa eh, vamos a vamos a sacar las cosas, la verdad es que está esto como un tetris eh, ya veremos a ver qué tal Bueno, <ríe> se han caído las cosas pero bueno, como veis aquí <ríe> está Está todo lleno de muebles, ahí tenemos la carretilla metida Y todo lo demás son muebles de madera de la antigua casa de de y, y nada, pues ahora pues procederemos a, a meterlos en la casa Y de esta manera pues bueno, ya tendremos algún mueble más y, y ya estará un poquito mejor la casa Ya estará un poquillo más acogedora Bueno, pues este es el mueble más o menos que más peligro corría Porque era con unas ventanas bastante grandes de cristal y bueno, digamos que tiene unas baldas también de cristal, el caso es que, bueno, una de las baldas se ha rajado un poquito y, y se ha roto, bueno, se ha roto por, por una esquina, esperemos que todavía se pueda utilizar y bueno, estos, estos muebles no son de madera maciza, por supuesto, son de, bueno de conglomerado que se dice, estas virutitas que son de madera nosotros hemos hecho muchas mudanzas, hemos hecho muchísimas mudanzas y claro, pues al final los muebles terminan, dejan de sobrevivir la verdad es que bueno, tampoco están en tan mal estado no están, no están muy mal, pero, pero sí que hay algún, alguna esquina un poco rota alguna cosa levantada, eh, pero bueno, es lo que, lo que tenemos ya a lo mejor más adelante pues ya me compraré un... O algo. ¿Has visto la luz que, tan curiosa que me da esto? Mira, ahí se ve el cielo Luego por otro lado está en que lo hemos todo subido a pulso, ¿vale? Porque esta rueda pues está desinflada Y, y el inflador que tenía pues me lo he cargado Me lo he cargado, por supuesto, como no Al intentar meterlo en la rueda pues se ha partido la boquilla y, y ya no puedo usarlo Así que nada bueno, pues otro viajecito que nos hacemos, ¿vale? Aquí lo hemos metido como hemos podido Lo que sí, pues bueno, aquí veréis Hay una mesa, una mesa redonda Que es de madera maciza, ¿sabes? Ya no es como la otra, los otros muebles Que eran, yo que sé, de esta madera de conglomerado Sino que es madera maciza Y bueno, ha cabido más o menos en, en la... Bueno, la furgoneta, yo lo quiero llamar una furgoneta, pero en realidad es un monovolumen sin asientos Y también, pues bueno, nos llevamos las sillas, así que el comedor ya estaría casi completo Solo nos faltaría el cheslon y bueno, una televisión que ya sabéis que, que en un salón, pues bueno, no puede, no puede faltar Aunque bueno, me llevaré una televisión vieja y ya está Porque quiero poner una televisión buena, eh, ya plana, pues en, en mi uh, despacho También nos hemos llevado un saumiar para las visitas y, y bueno, como no cabían las sillas, pues la silla que nos quedaba pues la hemos puesto aquí con el cinturón y ya está. Porque esta vez vamos solos. Ay, cómo ha pesado esto, la verdad. Llevo también platos y cosas de esas y eso pesaba un montón. Ay, es muy entretenido pero, pero cansa bastante, sobre todo ahora en verano que hace bastante calor. Pero en invierno, claro, con la lluvia y con el frío, pues es mucho peor, así que casi que lo prefiero. Vale, pues a ver, ya vamos vaciado la furgoneta y así quedaría el salón vale, ahora mismo no hay mucha luz pero se puede ver aquí a la izquierda, como os he dicho pues tenemos la mesita para comer y tal seis personas no está mal y bueno, ahí esa pared que está súper súper vacía probablemente ponga alguna fotografía o algún collage eh, bueno, o algo, algo parecido, yo creo puede quedar guay ya lo pensaremos luego ya a la izquierda pues tenemos el microondas por supuesto por si quieres hacerte algo cuando tienes hambre y bueno pues aquí seguiría el cheslón que ahora mismo pues bueno tenemos este sofá como he dicho antes una mesita de café que se hizo, una visita auxiliar por supuesto pues ya cogeremos una mesita de verdad y eh, lo que es el mueble de, de la televisión que ahora mismo pues bueno solo tenemos un cojín porque la televisión ya no cabía y bueno pues aquí a la derecha tenemos un... Muestra de cristal en el que, bueno, pondremos alguna cosa La verdad es que ahora mismo no sé qué es lo que voy a meter ahí Pero bueno, pues se meterá Y, y nada, eh, la calefacción que probablemente me haga falta Porque en este sitio hace bastante frío Así que nada, este sería el salón Ya os podéis hacer una idea de, de cómo es la cosa Y la verdad es que estoy bastante contento Porque la distribución es bastante chula Y la verdad es que queda bastante Espacio y bueno, ahí tendríamos la entrada, lo que tienen que ponernos es una puerta nueva, a ver si para septiembre, octubre nos la ponen, espero que sí, porque el tema de la luz por ahora va un poco mal, pero vamos a ver si lo solucionamos. Y detrás de esta pared, ¿vale? Esta es donde tenemos este mueble de aquí grandecito, estaría la cocina, ¿vale? Entonces, eh, yo he pensado cancelar esta puerta en algún momento, ¿vale? y eh, tirar esta pared abajo para de esa manera eh, tener estilo cocina americana. Eh, pondremos ahí una, una especie de encimera y ya tendremos eh, un sitio más grande si cabe todavía porque bueno, ya veis que, que el salón es, es enorme, todavía queda un montón de espacio y yo creo que si tiro esta pared en algún momento, la verdad es que se va a quedar una cocina comedor bastante chula. Pues nada, este ha sido el vídeo de hoy, nos hemos dedicado a la parte de abajo Ay, Me estoy haciendo la mudanza, bueno, con ayuda de, de mi madre que me está echando la mano Pero la verdad es que una paliza nos estamos pegando los dos Pero la verdad es que estoy contento, las cosas van saliendo, esto va cogiendo forma y bueno eh, Ya dentro de no demasiado será una casa de verdad, ya va, ya va apareciendo y bueno, antes de irnos la verdad es que me gustaría enseñaros eh, lo que sería mi habitación que bueno, todavía no está terminada pero, pero bueno, os la voy enseñando Vale, ahora mismo solo está la cama de 1,50 biscolástica vale Y bueno, es, es cómoda, lo que pasa es que bueno, hemos pedido lo que es el... Vale, hemos pedido lo que es el canapé o el, o el somier, ¿no? Y el caso es que bueno, no nos cabía en la, en la furgo Aunque han cabido muchas cosas, pero eso no Así que nada, cuando nos lo traigan en septiembre, que no queda nada junto a la, junto al cheslón, pues ya os lo enseñaré. Hay una pequeña mesita de noche y bueno, más o menos tenemos espacio para pasar por aquí y bajar la persiana. Y bueno, estas son las vistas que tenemos. Hay algún arbolito que otro. Yo creo que, que está bastante, bastante chulo el paisaje. Y nada, la verdad es que la habitación... La habitación la verdad es que no quería que fuera muy recargada Simplemente que tuviera el mínimo espacio ya que aquí solo voy a dormir y simplemente dormir Ya está, no voy a hacer ninguna, ninguna cosa más aquí Simplemente pues vestirme, tener espacio para vestirme Que bueno, ahí tenemos suficiente espacio, aquí tenemos el el armario empotrado, así que yo creo que es suficiente, además cuanto más pequeña sea más fácil de caldear por la noche porque por aquí puede ser que haga frío y bueno yo creo que con un radiadorcillo ya nos vale ya estamos otra vez en la casa y bueno la verdad es que hoy me he traído mesas estas mesas que veis aquí, bueno yo creo que con el día la veréis un poquito mejor son las mesas eh, que utilizábamos en, en, el, en la antigua oficina, ¿vale? Porque antes eh, mi empresa pues tenía una oficina, el caso es que, bueno, con el tema de coronavirus y tal Pues la, la cerramos, la oficina, y bueno, todos teletrabajamos eh, La verdad es que muchos de mis compañeros ya teletrabajaban y bueno, pues ahora lo estamos haciendo el resto Así que bueno, pues el material de la oficina me, la, me las han prestado, ¿no? Pues aquí tengo las mesas y bueno, también tengo las patas y lo bueno de todo esto es que también eh, teníamos eh, LED aquí, ¿vale? Son placas LED de estas que se ponen en doble techo y que encajan donde están las láminas estas que son cuadradas en los techos de este tipo de, tipo de oficina, ¿no? Ya sabéis cuál, digo, esos cuadraditos que hay en el techo que son de PLADUR. Pues eh, me las he traído porque, bueno, digo, no lo van a usar nadie, pues me la llevo yo. Ya la apañaré de alguna manera para que no quede demasiado raro, ¿vale? y a lo mejor, pues bueno, lo pondré en mi despacho y a lo mejor la cocina o yo qué sé, depende de cómo alumbre a lo mejor me lo pongo incluso en el salón, pero, pero ya veremos a ver qué, qué luz dan y nada, me voy a subir las, las mesas y os enseño eh, cómo es la distribución de mi despacho pues despachito montado, ¿vale? tengo bastante, bastante espacio aquí eh, digamos que en este lado es donde voy a situar el ordenador, el portátil y tal, el teclado y al otro lado pues digamos que es una mesa de trabajo eh, de, pero de trabajo no de trabajar, de currar, sino más bien pues si quiero hacer alguna, alguna cosa y de esta manera pues tengo la mesa de, de curro, de, de portátil con su teclado y, y tal y en el otro lado pues la mesa de, de dibujo que se suele decir y ya y está bastante organizado, está guay bueno. Aquí me gustaría poner un sofá, vale, y enfrente pues bueno una televisión o no, algo parecido para para, bueno, para no tener que, que bajarme en estos días que, que probablemente haga fresquito. Entonces bueno pues tendría una televisión aquí en el despacho, una y yo trabajo en, en el salón. Así que nada, yo creo que estaría listo. Esto sería simplemente bueno pues hay que pasarle un poquito el trapo y tal para limpiarlo. Pero es que ya es súper tarde, así que me voy para casita a descansar, que mañana, pues bueno, les enseñaré la casa a unos coleguillas. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!